Señor alcalde, ingeniero Celso Fuertes, compañeros concejales, señores eh, invitados a la mesa directiva, señoritas candidatas a Reina del Carnaval, señor concejal Marco Macato, bienvenido. Señores miembros de la prensa que se han dado cita en esta mañana acá a nuestro querido Cantón, quiero expresar a nombre del gobierno autónomo descentralizado de Cantón Valencia nuestro saludo a cada uno de ustedes como sabemos ya eh, el COE Nacional eh, la semana pasada realizó ya algunas eh, el algunas reflexiones que se habían dado entonces poco a poco se han retomado las actividades culturales deportivas y esto nos ha llevado a tomar una decisión conjuntamente de, con el señor alcalde y su equipo de trabajo para festejar como ha sido característico eh, darle vida al carnaval en Valencia esta vez el es carnaval 2022 hay numerosos eventos varios artistas que se van a presentar en cada uno de los, de los puntos que se ha previsto para, esta, para realizar estas presentaciones y es por eso porque se ha quitado a esta de prensa para que todos ustedes tengan el conocimiento de qué es lo que se va a realizar y qué es lo que se va a presentar en cada uno de los eventos a darse por el Carnaval Valencia 2022. <tose> Nuevamente, empezar a nombre del Gobierno Autónomo centralizado de Cantón Valencia, del ingeniero de su Fuerte, su alcalde, su equipo de concejales, la más cordial bienvenida a este acto de presentación oficial del Carnaval. Valencia 2022. Bienvenidos y bienvenidas. Distinguidos amigos presentes, señores periodistas, de inmediato procedemos a evitar para que hagan uso del micrófono nuestra no primera autoridad, el señor hecho Fuerte, lanzando oficialmente lo que son los carnavales Valencia. 2022, lo recibimos. Muy buenos días, ante todo hago extenso el agradecimiento que se ha dado cita lo que es la prensa y también al ser extenso mi saludo a mis compañeros concejales como el ingeniero Javier Albán. También al concejal Marco Macato. También hago extenso a nuestra queridísima reina, como es la señorita Gemma Rodríguez, reina del Cantón Valencia. También al ingeniero Patricio Lumanio, jefe de Turismo, Cultura, Deporte y Patrimonio. También hago extenso al abogado Nelson Álava, director administrativo del Gar Municipal del Cantón Valencia. También agradecer la presencia de la señora Nancy Canero representante de del Recinto La Cadena, también a la señora Glenda Velasco, representante del Recinto Chipe, también al capitán Hernán Vera, de lo que es el Cuerpo de Bomberos, también al ingeniero Julio Almergade, gracias de, de gestión de riesgo por darse cita, a nuestras queridísimas candidatas a reinas del Carnaval 2022 del Cantón, Valencia, desde ya deseándole los mejores éxitos y que Dios me las cuide siempre. Agradecer expresamente a cada uno de ustedes. Es verdad que en años anteriores no hemos podido realizar lo que es el evento del carnaval. en segunda edición lo vamos a realizar en este año 2022, principalmente agradeciendo a Dios que nos da la oportunidad de poder realizar este evento en diferentes sectores ya que van a ser en los sectores de Chipe, La Cadena, Pensola y también va a ser en la zona urbana del Cantón, Valencia. Ya que lo hemos venido desarrollando, la primera edición la realizamos en el 2020, pero por limitaciones de pandemia no lo pudimos realizar continuamente. En esta vez es la segunda edición de Carnaval que vamos a realizar en nuestro Cantón esto va a ser el domingo 27 de febrero arrancamos con lo que es a partir de las 9 de la mañana con un desfile de comparsas y carros alegóricos organizados por los empleados y funcionarios del DAT municipal del Cantón Valencia y también por empresas privadas que se han sumado para poder ser partícipes de ella también doy la bienvenida mi querida compañera concejala, bienvenida, doña Nico, por favor, acá adelante. También, en base a eso, se recorrerá por la avenida 13 de diciembre, desde el ingreso del Redondel hasta lo que es instalaciones al frente del Banco de Pichincha, donde va a estar la cariño. Luego procederemos con un concierto. A partir de las 13, perdón, a partir de las 14 horas, con lo que es los artistas, Robo Vallenato, Tatiana Macías, los muchachos de la nueva escuela, y como siempre, hemos venido de una manera presentando artistas internacionales en la que hacemos la cordial invitación a los propios y extraños de nuestro querido Cantón Valencia, que se den cita, ya que Valencia es hospitalaria y esperando que sea de agrado para todos porque la administración lo hemos realizado con el mayor esfuerzo en base a lo que nos ha presentado, lo que es el Departamento de Cultura, Turismo, Deporte y Patrimonio para poder nosotros encaminar esta situación de lo que es el Carnaval 2022 y ustedes saben que lo único que queremos es dinamizar la economía de nuestro cantón, en el que tenemos como plato fuerte a nuestro cantante y compositor colombiano de Vallenato y Cumbia, que es ganador de cinco premios Grammy Latinos por mejor álbum de Cumbia y Vallenato, el colombiano Jorge Ceredón, Nos traerá en su repertorio canciones con cuatro rosas, Hay Hombre, Esta Vida no todo puede llamarse amor te perdone entre otros éxitos musicales que va a hacer de gustar a nuestra ciudadanía en general darles a conocer también y hacer público porque hay muchos amigos y amigas que me han dicho alcalde por favor facilíteme una entrada para la zona B darles a conocer que no hay zona B porque todos somos un solo pueblo y este espectáculo y evento será para toda la ciudadanía en general lo que sí hago público es que se den cita temprano para que cojan las mejores ubicaciones si desean así hacerlo eso lo hago público porque la verdad es que hemos venido teniendo ese, esa situación de darnos a conocer de que le demos entradas para zonas y no va a ser así agradezco también a nuestro cantante Jorge Celedón que es una persona muy humilde y tranquila en el que él no ha pedido ningún tipo de protección más que solo lo que en, en sí brindaría su, seguri su seguridad entonces no va a haber zona beat, por favor para dar a conocer públicamente también el día lunes hago la cordial invitación en los sectores la cadena, penisola y chipe ya que en la cadena tenemos orquestas como Orquesta Damaus y también nuestra cantante Tatiana Macías. En Penisola tendremos a nuestra cantante Tatiana Macías y la Orquesta Energía. También en Chipe tendremos a lo que es nuestro cantante Jaime Enrique Aymara, también los muchachos de la Nueva Escuela, la Orquesta Cucubán y también hacer públicamente agradecer al grupo GLB. Más Q, que son los organizadores del evento que se va a desarrollar a Reina de Carnaval Valencia 2022, que se va a desplegar en el sector Chipre, con cinco hermosas candidatas en el que le hacemos la cordial invitación a la ciudadanía, con la animación de Gigi Fran, que también va a estar en este evento. También el día martes, primero de marzo de 2022. En el sector Chipe tendremos al Grupo Femenino La Revancha, al Grupo Mapalé y también a nuestra cantante Tatiana Macías. También tenemos en el sector La Cadena a la Orquesta Cocomán, Grupo Femenino La Revancha. Y en el sector Penisola también tenemos Grupo Femenino La Revancha y tu orquesta Papá Frumanel. Esto es dar a conocer lo que vamos a desarrollar por nuestros carnavales 2022 dentro del Cantón Valencia, tanto en zona urbana y rural, en el que también quiero dar a conocer que mediante la última reunión que tuvimos mediante el COE de Emergencia del Cantón Valencia, en la que sesionamos el día viernes 18 de febrero, dimos... ...espacio y apertura a los lugares turísticos como playas de agua dulce... ...balnearios públicos y privados... ...con horario de atención acorde a su permiso de funcionamiento... ...con un aforo de atención al público del 80% de lugares cerrados... ...y en lugares abiertos con un aforo al 100%... acogiéndonos a las últimas resoluciones del COE Nacional... ...también el COE Cantonal de Valencia... Apertura de los eventos masivos por feriados de carnaval en la zona urbana y rural de Cantón, Valencia, cumpliendo las disposiciones del COE nacional respecto a los aporos correspondientes, 75% en espacios cerrados y 100% en espacios abiertos, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Esto en sí nos invita a... También a que dentro del COE Cantonal, mediante la mesa técnica número 2, nos dieron a conocer que la curva de contagio de acuerdo al COVID-19 estamos a la baja. Que no tenemos eh, muchos casos positivos en el que nos ha invitado a poder realizar este evento que será en beneficio de la dinamización de la economía de nuestro Cantón Valencia, porque así la administración estamos comprometidos con nuestros ciudadanos del Cantón Valencia, tanto de zona urbana y rural. Hago extenso mi agradecimiento a cada uno de ustedes por darse cita, agradecer a Dios que nos da esa oportunidad de poder realizar este evento que será en beneficio de los propios y extraños de nuestro Cantón Valencia. También para dar a conocer que este es un proyecto de festividades de carnaval y también estamos para que en años próximo las fiestas de San Francisco y las fiestas del carnaval sean consideradas patrimonios tangibles cultural porque así estamos haciendo a nuestro Valencia que sea una Valencia acogedor de nuestra ciudadanía, tanto de zona urbana y rural y todas las personas que se necesitan a visitarnos. Nuevamente hago un extenso el agradecimiento a cada uno de ustedes y a la prensa que se ha dado cita para que den a difundir lo que nosotros vamos a desarrollar en el Cantón Valencia. Muchas gracias. De esta manera se ha procedido oficialmente a través de la primera autoridad, el doctor fuertes a dar a conocer a través de los medios. Y debemos también saludar al mundo entero, estamos a través de la señal abierta por las redes sociales, la unidad de comunicación social está transmitiendo todo este evento para el mundo entero a nivel de la señal digital. Queremos agradecerles y continuamos. Presentación de las candidatas a reina del Carnaval Valencia 2022. Procedemos de inmediato las cinco hermosas candidatas a conocerlas a quienes representan. Como se llama? Candidata número uno, procedemos con el aplauso a los presentes y las Modela ante las cámaras y aprovecho para saludar al concejal, señor Marco Macato y también a la Concejal Mariley Marisa Mesa, nuestra gran amiga, Concejal Marilégui Maestrián también. Aquí está la candidata número uno hace su, pre, su presentación Muy buenos días, señora alcalde, señores y señoras, concejales, autoridades aquí presentes, medios de comunicación, público en general, soy Evelyn Gormazza, cuento con 18 años de edad y tengo el gran honor de presentar de... De... De representar a mi querida parroquia La Unión. La señorita Evelyn Gormazza representa a La Unión. Va a... el señor concejal, en este momento hacer uso para colocarle la banda que la conserve como candidata ya oficialmente en el certamen Reina Algarabá, también un presente por parte del de señor Marco tanto le hace la entrega y le desea éxito y felicitaciones de, de este certamen gracias a los medios. candidata número dos Vamos a escucharla. Muy buenos días autoridades presentes. Muy buenos días, autoridades presentes. Júnior presente, mi nombre es Viviana Bucanchoso, <tose> con todo con 18 años de edad y tengo el gran honor de representar a mi hermosa cooperativa 12 de junio. Muchas gracias. Claro, es una familia, y la banda, como candidata por parte del de Ingeniero Javier Albán, un presente. Estimados colegas periodistas, de esta manera se está desarrollando la presentación oficial de las candidatas. de la candidata número 3. Cambiar a número 4. Y un presente a la representante del sector, Pablo Cacho. Felicitaciones. Candidata número 5. Banda de candidata, una cinta que es colocada por el ingeniero Sergio Fuerte, alcalde del cantón y un presente también que recibe y de esta manera oficialmente ya las cinco candidatas participan en el certamen Reina Candidatas a Reina del Carnaval 2022. De esta manera estamos procediendo al desarrollo de la presentación de las cinco hermosas candidatas gracias a la prensa gracias a los medios de comunicación que se ha dado cita para la cobertura señores y colegas periodistas señores eh, de los medios de comunicación Luego ya formularemos las preguntas debidas que de cualquier inquietud que tenga a la primera autoridad. Procedemos a invitar al señor Edison López, intervención de la parte organizativa del reinado, que ya es una expectativa de estos carnavales 2022. Señor López. especiales, distinguida reina del cantón Valencia, señoritas candidatas, compañeros del colectivo LGBTI, señores de la prensa, público en general. Quiero a nombre del colectivo dar el agradecimiento al ingeniero Censo Fuertes por permitirles este año ser los coordinadores del certamen Reina del Carnaval Valencia 2022. Gracias por confiar en este equipo de profesionales, que sin duda alguna demuestran la capacidad que tienen para organizar este tipo de eventos de belleza y que seguro estamos, estará a la altura de todos los eventos que Valencia se merece. Gracias, señor alcalde. De igual forma al colectivo GLBTI por darme la oportunidad de ser quien elabora el amor al vestuario de nuestras candidatas, tanto para el día de hoy como para el día de la elección que ya lo verán. Y esto quiero decirles que el, que el certamen se desarrollará el día lunes 28 de febrero en el balneario Chipe, donde nuestras candidatas tendrán dos salidas, una en traje de baño y una en traje de fantasía. Esperemos que todo lo que se haya preparado sea para beneficio de todos ustedes y invitarles a que disfruten del carnaval de Valencia, que es uno de los mejores de esta región. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muy bien, ya conocen por menores y detalles dónde se va a desarrollar el evento de la elección de la reina de estos carnavales que ya lo vivimos. Empezamos a celebrar, como siempre, esta tradición aquí en esta gran ciudad, como es Valencia. La conocen ya en el mundo entero, esta programación que se está desarrollando en estos momentos. Ahora sí vamos con los medios de comunicación para que procedan a realizar cualquier cualquier pregunta, colegas periodistas. El licenciado Francisco Maldonado de Misión Televisión. Muchas gracias. Buenos días. Señor alcalde. Una vez que ya la Escuela Nacional ha podido detectar desde tarde, que hay tranquilidad, que son la pandemia, y se va a realizar un acto de belleza importante en Chipe. ¿Cuál va a ser la motivación o los premios a entregarse para cada una de las chicas que van a participar? Siendo bien lo que esto siempre motiva a la belleza de a las perdones de cada una ¿Cuáles son los premios que se van a entregar a la que quede venta y al resto de chicas que participan? Gracias, buenos días. Muchas gracias, gracias por su pregunta. Bueno, en base a esto, nosotros en sí, como lo ya a conocer el, el, el San López, él es el que tiene conocimiento y va a los incentivos que se va a donar a todas las participantes, ¿no? Entonces, le doy la palabra, por favor, ¿no? López. Muchas gracias. Tengo entendido que el de los oficiantes de aquí de la ciudad y también incentivos económicos para las candidatas. vamos a continuar bueno, yo me sumo, yo me sumo con una tele de la Ya, yo me sumo. yo me subo para que sea recta pero personal, me sumo, no sé si hay compañero que sea recta me sumo para que haya un incentivo para nuestra reina ¿no? licenciado Javier Ramillo del medio digital de cada señor alcaldes y responsables invitados compañeros de prensa. Eh, señor Alejandro la señora de, de Chipe, que de Chipre, ¿cómo van a hacer con el comercio? Ya que para estas temporadas en Chipre, el comercio es bastante fuerte, ¿cómo se está distribuyendo eh, a, a los bares, comedores y todo eso para que esto reactive también? Me parece muy bien felicitar a los organizadores porque esto reactiva la economía acá en tanto Valencia. Me parece por favor. Una parte. Eh, gracias por su pregunta, principalmente el Sí, nosotros año a año, bueno, la vez anterior lo hemos coordinado con la directiva de lo que es el sector chip para que ellos organicen y a la vez, es verdad, que como municipio tenemos la competencia de recaudar los recursos mediante eh, lo que es rentas, pero nosotros, en eh, base a lo que es el, la situación de organización, vamos a dejar que los líderes el líder del sector junto a su directiva eh, proceda a ubicar y a la vez esos recursos sean para reactivar lo que es la directiva de lo que es Chipre, porque me lo han venido pidiendo, ya me lo pidieron y a la vez, en base a lo que es cuestiones de manejo, ellos lo han venido realizando de una manera organizada y a la vez nosotros como hogar municipal y como administración vamos a respaldar a la directiva de chile por eso es nuestra he invitación a la directiva de Chipre, también a la de la cadena también con Isola para que ellos cuenten con ese apoyo y ese respaldo que nosotros en base a la organización podemos ayudar de una u otra manera más le doy paso también a la representante de Chipre para que ella también se manifieste sí, ¿no? antes de sobre la seguridad, usted sabe que en el últimos días también se ha coordinado con la policía, el cuerpo de bomberos también y todo, este, con todas las autoridades para poder respaldar en seguridad, tanto usted sabe que la vía chica está bastante peligrosa, esperemos todos que todo hayan coordinado eso. ¿no? Sí, en base también a mantenimiento y limpieza de lo que es la vía también que está en, en situaciones con maleza, ya nos vamos en esta semana a dar la limpieza y también en base a lo que es seguridad ya lo hemos coordinado con la policía nacional y en base también a lo que es al turista seguridad al turista en su salud hemos coordinado con el cuerpo de bomberos ya estarán las ambulancias a disposición también personal del cuerpo de bomberos ellos están capacitados incluso estamos gestionando para adquirir un bote un bote para que esté al servicio de la ciudadanía entonces todos vamos a brindar de una manera muy responsables y que las personas que se den cita vengan con esa seguridad de que nosotros como autoridad hemos tenido todas las prevenciones correspondientes. Y en base a lo que vamos a estar activo también he pedido a gestión de riesgo que esté vigente porque estamos en una etapa invernal y también a seguridad industrial que es del gas municipal para podernos sumar también a la comisaría municipal. También está vinculada dentro de lo que es brindar una seguridad a las personas que se van a dar. Okay, bueno. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Vamos a la representante de, de, de Muy buenos días, señor alcalde, señores personales, señor de Reina. A todos ustedes, muy buenos días. Eh, nosotros el día de hoy tenemos una reunión para ver lo que son los de la comida y los negocios que vamos a tener allá. para que a este este eh, Muy agradecido al señor alcalde por este, brindarnos el apoyo necesario para reactivar la economía de nuestro Bañario, ya que es uno de los más importantes de aquí del cantón Valencia. Muchas gracias. Vamos a continuar algún otro medio. Licenciado eh, Javier semanas de también, que están presentes en la Rueda de Prensa de lanzamiento del Carnaval de Valencia 2022 Buenas tardes señor alcalde, señores concejales eh, candidatas a, a Reina de Carnaval, a la Reina de Valencia a los colegas de comunicaciones muchísimas gracias y a ese equipo de trabajo de estos grandes amigos de Valencia por embellecer a cada una de las chicas de, de cierre ya los compañeros han dicho todo, han preguntado todo mi pregunta es, desearles a de usted ese éxito maravilloso que el señor siga bendiciendo de cada uno de ustedes en este trabajo fuerte que vienen haciendo en esta temporada carnavalera, para propio y extraño. Se pensaba que Valencia no se iba a festejar, pero vemos lo contrario, Valencia se ha unido más y con más fuerza para trabajar y que propio y extraño se bien recibido. Y que la seguridad de cada uno de ellos sea han protegido por la Alcaldía y por la Policía Nacional, comisarías y cuerpo gobierno. Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Que viva el carnaval 2022! De esta manera estamos agradeciendo a todos los medios digitales, medios televisivos y eh, también radio, por la cobertura, por la acogida, acá en Valencia. Eh, a nombre de nuestra autoridad, el indio Sergio Fuerte, a nombre de todos sus señores cuarcajales invitados, que sea el mayor éxito con esto queda oficialmente ya eh, anunciado y de conocimiento general de lo que se va a desarrollar en el marco del carnaval Valencia 2022 las señoritas candidatas desearles lo mejor en el certamen ya fecha a pistas, lo conocen el lanzamiento ha sido oficial y les decimos a ustedes buenas tardes un lindo día, que la pasen bien gracias